Bueno, comenzamos entonces con el segundo bloque de lo que es la fisiología del aparato digestivo. En este bloque vamos a ver una de las cuatro funciones básicas que enunciamos en la introducción. Vamos a hablar de motilidad digestiva. Y la motilidad digestiva la redefinimos. Es el conjunto de contracciones musculares mediadas por las mismas capas musculares que describimos en el video introductorio de circular interna y longitudinal externa que permitirán que por todo el tubo digestivo el contenido de este tubo se vaya moviendo, mezclándose y avanzando en sentido desde la boca hacia el ano. Eso es para nosotros la contractilidad. Esa contractilidad está mediada por las células musculares lisas de estas capas musculares. Entonces tenemos que conocer sus características. Las células musculares lisas digestivas se comportan verdaderamente como una unidad funcional cada una de las células se va comunicando con sus células vecinas por uniones, uniones citoplasmáticas. Estas uniones se llaman uniones GAP o uniones en hendidura y permiten que el contenido del citoplasma de una célula pueda pasar hacia la otra. Esto entonces a nosotros nos posibilita que cuando una célula reciba, por ejemplo, la entrada de muchos iones que vienen en un proceso de despolarización, esos iones puedan difundir por las otras células para llevarle la misma información despolarizante a las células vecinas. Entonces rápidamente todas las células se dan cuenta de este estímulo y juntas elaboran una respuesta que es la contracción muscular. A esto nosotros lo llamamos sin sitio muscular o un músculo unitario porque todo el músculo se comporta dando una respuesta y la contracción es al unísono. Ahora, para que esto suceda se imaginarán que debe estar muy regulado. La regulación de la motilidad está a cargo de dos distintos sistemas. Por un lado, el sistema nervioso entérico. Cuando hablamos de entérico, vale para lo digestivo. Es el propio sistema nervioso del tubo. Ahora, por otro lado, tenemos una regulación extrínseca que está a cargo de todo el sistema nervioso autónomo. De ese sistema nervioso que nosotros voluntariamente no controlábamos. Y se acuerdan que tenía dos ramas, el parasimpático y el simpático, que van a ejercer acciones opuestas dentro del tubo digestivo. Ahora, ¿a quién llevan esa regulación? Bueno, principalmente a las células que más van a estar encargadas de coordinar estos movimientos musculares, que son las células intersticiales de Cajal. Estas células son realmente importantes en el tubo digestivo para la motilidad. Las células intersticiales de Cajal se comportan como un marcapasos así como el que vimos en Corazón, pero para digestivo. Cuentan con la capacidad de automatismo. El automatismo, recordarán que era la posibilidad de iniciar un potencial de acción independientemente de recibir un estímulo externo. Estas células de Cajal entonces son las encargadas de iniciar los fenómenos eléctricos y por los puentes citoplasmáticos que charlábamos al principio de este video, las uniones GAP, se va a comunicar con todas las otras células para actuar de manera coordinada. Ahora, ¿para que esta contracción se dé? Tiene que pasar el fenómeno eléctrico. ¿Se acuerdan que estaban acoplados los procesos eléctricos a los contractiles? Entonces, ¿cómo es el fenómeno de membrana? Bueno, el tubo digestivo tiene un fenómeno en su membrana plasmática que es bastante particular y único en la fisiología y se da solamente en tubo digestivo. Hablamos de las ondas lentas. Las ondas lentas son oscilaciones del potencial de membrana en reposo de una célula muscular lisa y estas oscilaciones que llevan despolarización y repolarización justamente por eso oscilan porque tienen el comportamiento de una onda despolarizan gracias a la entrada de iones sodio y iones calcio sobre todo y repolarizan como casi todas las células permitiendo la salida de iones de potasio estos cambios son realmente lentos en el tubo digestivo aparecen por ejemplo solamente tres ondas lentas por minuto a nivel del estómago y más o menos 12 ondas lentas por minuto a nivel del duodeno que es el sitio donde más ondas lentas se registran. Es interesante comparar esto con por ejemplo la actividad eléctrica de un músculo cardíaco o de un músculo somático esquelético donde veíamos que los potenciales llevaban milisegundos. Bueno, acá estas ondas lentas llevan verdaderamente varios segundos y aparecen muy pocas por minuto. La cantidad de ondas lentas por minuto no varía, lo que sí depende es de en qué porción del segmento del segmento del tubo digestivo estamos. Pero siempre en el estómago habrá 3, siempre en el duodeno habrá aproximadamente 12, etc. Importantísimo destacar que estas ondas lentas son subumbrales. Es decir, no desencadenan potenciales de acción porque están por debajo del valor umbral. Si esas ondas lentas, por la regulación, tanto intrínseca como extrínseca, llegaran al valor umbral, solamente ahí aparecerían los potenciales de acción. Esos potenciales de acción en sistema digestivo se llaman potenciales espiga y junto con las ondas lentas son los dos fenómenos de membrana que nos importan para entender la contracción muscular. Entonces, ondas lentas son subumbrales, oscilaciones de un potencial de membrana en reposo. Ahora, el potencial espiga, cuando llegamos al valor umbral, Ahí sí vemos el potencial de acción y solo cuando haya potencial de acción habrá una actividad muscular que será la contracción justamente de las capas musculares del tubo digestivo. Estas contracciones musculares, ahora sí pasamos a contracciones, se dividen en dos grupos. Tenemos un grupo de contracciones que son tónicas, es decir, que mantienen un tono contractil, que es importante a nivel de los esfínteres del tubo, sobre todo en el píloro, en la válvula ileocecal y el esfínter anal porque justamente lo que hacen es limitar el pasaje indiscriminado hacia la parte siguiente del tubo y justamente evitan el reflujo, es decir, que el contenido intestinal vuelva al estómago o que el contenido del colon vuelva al intestino delgado. Ahí son muy importantes las contracciones tónicas, que se definen justamente por este tono contractil sostenido en el tiempo. Pero las contracciones que más vamos a estudiar nosotros son las contracciones fásicas, que se llaman así porque tienen dos fases. Una fase, justamente, de contracción y otra fase de relajación. La fase de contracción se da gracias a la entrada de iones calcio a la célula que permiten que todas las proteínas contráctiles del músculo liso puedan lograr la contracción muscular. Y la fase de relajación, que es cuando la célula vuelve a su estado de reposo. Estas contracciones fásicas se dan en todas las células que van actuando coordinadamente para lograr dos grandes patrones de contracción, que son las contracciones segmentarias o de mezcla y las contracciones peristálticas o de avance. Una contracción segmentaria o de mezcla es donde un segmento intestinal se contrae y tanto el segmento que está hacia caudal como el segmento que está hacia cefálico se relajan. Entonces, de esta manera, el contenido alimenticio que estaba en el segmento que se contrajo pasa hacia los otros dos. Luego, cuando este segmento se relaja, el contenido vuelve hasta el segmento que inicialmente se había contraído. Entonces, no estamos logrando un avance verdadero del contenido alimenticio. Lo que estamos haciendo es mezclar el contenido del tubo digestivo para justamente favorecer los procesos de digestión y luego los de absorción. Eso es una contracción segmentaria. La otra contracción, el otro patrón de contracciones, son los peristálticos. Y las contracciones peristálticas son contracciones de segmentos musculares coordinados donde nos vamos a ir moviendo con ondas de contracción desde la parte más bucal hacia la parte más anal del tubo digestivo tratando de lograr el avance del contenido alimenticio. De esta manera entonces comienza un segmento y el segmento que está hacia caudal se contrae sin que el anterior se relaje y se contrae el siguiente y el siguiente y de esta manera el contenido alimenticio va a ir avanzando por todo el tubo digestivo hasta llegar al patrón anal. Con estas contracciones vamos a tener los fenómenos de mecánica digestiva, que son los conjuntos de movimientos que se dan en el tubo digestivo críticos para lograr el gran avance. Hablamos de masticación, de deglución, de movimientos intestinales, donde es donde más se notan estos movimientos segmentarios y peristálticos, y por último los movimientos defecatorios para poder eliminar la materia fecal del organismo. De esta manera entonces Entendemos la motilidad digestiva como la, el conjunto de contracciones de las células musculares lisas. Recordemos que actúan como un sin sitio y que están coordinadas sobre todo por el marcapasos. Células intersticiales de Cajal que, le que tenían la propiedad de automatismo y que le daban justamente esta capacidad de responder al músculo digestivo sin un estímulo externo. Esta estaba regulado por los fenómenos de membrana, dos principalmente, ondas lentas, siempre subumbrales, potenciales de espiga, que son los que generan los potenciales de acción para la contracción. Esto entonces ha sido motilidad digestiva y en el bloque siguiente seguimos con otra de las funciones del tubo digestivo.